Ya no le tirarías a ese perdedor que No te valora, que no te desea Como yo yeah. Si tú supieras lo que significas para mí Se abriría el universo ante ti Si no pasarías ni una noche fría Sin mi amor Yo sé que piensa que él te quiere muy infinito, Pero ahora tú lo llamas buscando cariñito Y ya te dice chica, te hablo un Bebé, tú no mereces a alguien que te ignore A un patán que quiere una chica que le implore Solo por un abrazo o por una caricia Y que no valores tu magnífica